¿Qué tal amigos del día? Me encuentro desde el cantón Quevedo, lugar pues donde en estos momentos un ciudadano ha logrado escapar de manos de la delincuencia, quienes le hicieron una carrera y posteriormente pues lo secuestraron, lo llevaron hasta unos matorrales y lo sometieron en este lugar. Aquí podemos observar pues cómo ha sido él violentado por su seguridad, no mostraremos su cara, pero escuchemos su historia. También él pide que si alguien ve su vehículo se lo puedan devolver. Cuénteme, ¿cómo ocurre esta desgracia? Yo lo cogí el señor en, ahí por la segunda cuadra de la 15. Lo, me dijo que lo lleve al Bucano, diré, al, al Banco Internacional. Y después del Banco Internacional que lo lleve con una, una chica allá al, al Bucano. Después me llamó que dijo que lo lleve al la, a la Veno. Lo lleve ahí por el retén de la policía, que lo lleve. Y ahí me, hizo, me dijo lléveme a la 15 y lo dejé ahí atrás de la policía lo dejé ya y ahí me dijo más luego lo llamo por una carrera de allí me di ya me iba a comer a mi casa a almorzar cuando él me llamó me dijo venga véame me dijo que voy a hacer otra, otra, otra carrera que me hagan de allí lo, lo fui a ver donde lo dejé y de allí después que lo cogí me dijo vamos a ir por la policía a la las 15 lo llevé me dijo vamos acá por la Zamba Caramba que voy a cobrar una plata, me dijo. De allí, después que cobró la plata, dijo: Más allá de la Zamba caramba, a la segunda cuadra, me metió me, me para adentro, a media cuadra. Después de la media cuadra, ahí me sacó de la cartera una, una pistola alimentadora. Después de ahí me sacó la llave del carro y ahí yo gritaba, gritaba auxilio, auxilio, nada. Entonces yo vine con una patada, entré, me metió un cachazo en la en la cabeza que todavía estoy sangrando. Y ahí me metí, con, le metí patada ahí a la, a la casa, entré y adentro me sacaron ahí. Los dueños de casa no apoyaron nada y son, creo que, cómplices los dueños de la casa también son. Ellos son cómplices porque saben quién son ellos. Muy bien los conocen quién son. y ahí me llevaron largo, en mi imaginación yo sabía para dónde iba. Me metieron a esas palmeras de la, de la salvadora llena para atrás, me metieron a una palmera. No llegaron hasta la palmera porque estaba una zanja ahí. Y ahí me hicieron bajar y bajar y ahí me metieron que coma como casi tierra que coma boca abajo me ponga, que no lo, no lo mira a ver. Y ahí me tuvieron rato, me quitaron mis papeles, mi licencia, todos mis papeles me los quitaron. Y le y pidieron el número de mi esposa para que para rescate. Dicen. Y, y allí y ahí me tuvieron dos horas, me tuvieron. Preocupado, Yo le decía, no, no llamen no lleguen a llamar a mi esposa por motivo que ella se preocupa y después no saben a dónde estoy yo, en qué parte. Y ahí después de dos horas y media más o menos que estuve, me metió, subí por pues las palmeras de las de la villas de la 15, de la Valdramina. Por ahí me subí, por unas lomas me hicieron subir por ahí. Y ahí llegué a la Valdramina que ya yo no sabía ni a dónde estaba. Y ahí llamé yo a, a mi hijo y ahí mi hijo me ya un amigo me fue a rescatar ahí después el amigo me fue a rescatar y ahí llegué a mi casa y nada más y no sé ni, ni qué es lo que tengo ya ahorita esto es lo único es lo que puedo decir y gracias eh, amigo, las características de su vehículo, para alguien si lo ve que le sea de vuelta es un sail medio oscurito eh, medio oscurito con las placas RBA8351 es la placa de mi, de, de mi carro es un carro nuevo que todavía lo debo, debo al seguro, todo eso lo debo a la concesionaria Chevy Plan. Bueno, ahí el llamado pues, de uno de los ciudadanos que ha sido víctima de la delincuencia acá en el Cantón Quevedo, menciona que él ha tomado una carrera, se confió pues con esta persona que le dio la confianza y él se fue a hacerle eh, la carrera y lastimosamente fue asaltado y ocurrió el, eh, el delito no lo han secuestrado por bastante tiempo y logró él escaparse de manos de la delincuencia en estos momentos él lo que pide es que si alguien logra identificar su vehículo por favor se comuniquen con la policía para que se pueda hacer la respectiva recuperación el ciudadano aquí en mención pues tiene un golpe en la frente motivo por el cual está sangrando todavía el hecho ocurrió Hoy, ¿verdad? Hoy a las 10 de la mañana. Hoy a las 10 de la mañana. 10 de la mañana me tuvieron apartado, me tuvieron ahí y el carro lo llevaron hasta que el carro no lo guardaron y todo. Yo oía donde estaba, decían que el carro ya estaba guardado y que ahora sí, después, después de tres horas me aflojaron. Son tres horas de terror que ha vivido aquí el ciudadano. El llamado tal vez para alguno de los amigos también que hacen carreras, que se confían por las llamadas, que le dicen, amigo, lléveme a tal lado, y lastimosamente ocurren estos hechos violentos. ¿Cuál sería su recomendación? Amigos, taxistas, yo como taxista también, que soy taxista, que ando, soy, ando en, la, en la calle, lamentablemente en esta semana no he andado en taxi, andaba en el mío por ahí, pero lo que les pido... Taxistas, compañeros, no cojan esas gentes que andan así, que los lleva a tal parte y pues a otra parte. Les pido el favor, coleguitas, no los cojan, por favor. Gracias al amigo. Esa es la información que les podemos llevar pues desde acá del Cantón Quevedo, donde un ciudadano ha sido víctima de delincuencia, ha sido retenido por estas personas por varias horas y pues logró escaparse. Ahora está poniendo también la denuncia y espera que su vehículo le sea devuelto. Gracias a todos los que permanecieron en nuestra compañía. No olvide compartir esta transmisión para poder llegar a más personas. Será Hasta una próxima oportunidad.